Hoy vamos a seguir hablando de la herramienta Tela de Araña. Este vídeo es la segunda parte, continuación de aquel en el que te hablé de la Rueda de la Vida. Para comprenderlo completamente tienes que ver previamente la primera parte. Si aún no lo has hecho, aquí arriba a la derecha te dejo el link. Para enseñarte cómo se utiliza la tela de araña, he seleccionado de entre todos los mails que me habéis enviado la Rueda de la Vida y las listas de deseos tengo que y me molesta de María. Los ámbitos de la vida que María decidió analizar los vamos a colocar en una tabla como esta. En las columnas ponemos amor, familia, trabajo, ocio, dinero, hijos, amigos y físico. Utilizamos iniciales para simplificar. Ahora, en la primera fila, vamos a colocar los deseos. Acudimos a la lista de deseos y vamos clasificando todos y cada uno de los deseos, María escribió 51, en uno de los ocho ámbitos en los que se dividió la rueda de la vida. Esta clasificación puede ser muy evidente o no. Por ejemplo, uno de los deseos de María es que mis hijos cumplan sus sueños. Está claro que este va en el ámbito hijos. Pero otro deseo es hacer todos los cruceros que existan. Este deseo podía estar tanto en el ámbito ocio, si lo que desea María es disfrutar del ocio que supone un crucero, pero también puede estar en el ámbito dinero, porque lo que realmente desea es tener el dinero necesario para ello. Hay que elegir, y ella es la que mejor puede decidir, bueno, más bien la única. Yo para este ejemplo pondré que está en el ámbito dinero. Una vez que hayamos clasificado toda la lista de deseos, contamos todas las veces que ha ocurrido cada uno de los ámbitos y colocamos ese número en la columna correspondiente de la tabla. La lista de María, según mis criterios, probablemente erróneos, queda así. Un deseo en el ámbito amor. 6 en familia. 3 en trabajo. 13 en ocio. 9 en dinero. 6 en hijos. 1 en amigos y 12 en físico. Cuando lo tengamos todos, sumamos los números y ponemos el resultado en esta columna de aquí. Tiene que salir el número total de deseos de la lista. Como os dije, María puso 51. El siguiente paso es hacer exactamente lo mismo con las listas de Tengo que y Me molesta. Con estas tardaremos menos porque son más pequeñas. Clasificamos cada uno de los tengo que y cada uno de los me molesta en uno de los ocho ámbitos en los que está dividida la rueda de la vida. Y de igual manera que antes, contamos la cantidad de veces que aparece cada uno de los ámbitos y lo ponemos en su columna correspondiente de la tabla. Sumamos otra vez los números de las líneas y comprobamos que no nos hemos dejado ninguno. 25 tengo que es y 25 me molesta. Si en algún caso tenéis dudas con vuestra propia lista, poned el primer ámbito que os venga a la cabeza. La primera corazonada es la que suele valer si hay dificultades para decidir. Ahora vienen un poco de matemáticas sencillas. Hacéis una nueva fila y sumáis para cada columna los valores de los tengo que y me molesta, los que están en rojo aquí. Esta fila representa lo que llamamos frenos. Y la lista de deseos, la fila en la que están los deseos, representa la motivación. Para estas líneas, motivación y frenos, añadimos una nueva columna, en la que anotaremos el valor máximo de cada una. Para el caso de María, el valor máximo de la motivación es 13 y el del frenos es el 12. Seguimos con las mates. Añadimos dos nuevas filas, que llamaremos motivación y frenos. Y vamos a hacer unos cálculos. En cada una de las columnas tendremos que poner el número que salga del cálculo valor de la celda de motivación o freno dividido por el valor máximo de motivación o freno y multiplicado por 10. El resultado lo redondeamos al entero más próximo. Tranquilos que va un ejemplo. Para el caso del ámbito amor, en motivación tenemos un 1. El valor máximo de motivación es 13. Así que dividimos 1 entre 13. Lo que sale lo multiplicamos por 10 y sale 0,76. Redondeando al entero más próximo sale 1. Ponemos entonces un 1 en la columna amor de la fila motivación. Otro ejemplo, venga. En el ámbito ocio de frenos tenemos un 8. Siendo el valor máximo de frenos 12, dividimos 8 por 12 y lo multiplicamos por 10. Sale 6,66, redondeamos al entero más próximo y sale 7, pondremos entonces 7 en la columna de ocio para la fila frenos. Haciendo esto mismo para todos los ámbitos, nos salen estos resultados en el caso de María. Ya está, no más cuentas, ahora vamos a pasar estos datos a nuestra tela de araña, a dibujar. Vamos a dibujar ahora dos ruedas en el mismo papel. La primera es realmente la misma Rueda de la Vida que hizo María. La copiamos aquí para que sea más fácil la comparativa. La segunda es la Tela de Araña, y tiene exactamente los mismos ámbitos de análisis que la Rueda de la Vida. Para cada uno de ellos vamos a ir poniendo el nivel que nos salió en la tabla de motivación. Yo lo hago aquí en azul, tú puedes ponerlo con lo que quieras, ya sabes. Vamos a ver, amor nos salió un 1, familia un 5, trabajo un 2, ocio un 10, dinero un 7, hijos un 5, amigos un 1 y físico un 9. Dedica ahora un momento a comparar las dos ruedas para ver su coherencia. Ten en cuenta que la rueda de la vida es más racional y consciente y la tela de araña es más emocional e inconsciente. Se supone que para que haya coherencia, en aquellos ámbitos en los que pusiste un valor más bajo en la rueda de la vida, o sea, aquellos en los que no estabas satisfecha totalmente, deben tener valores altos en la tela de araña de motivación, casi como una imagen de negativo una de otra. Eso significaría que en esos ámbitos no te sientes satisfecha del todo y tienes motivación para mejorarlos. Por ejemplo, en el caso de María, es coherente que si en el amor siente un 9 en la rueda, tenga un 1 en la tela de araña, porque es un ámbito donde no se siente que tenga mucho que ganar porque ya está bien de entrada. En la tela de araña, para cada uno de los ámbitos vamos a ir poniendo el nivel que nos salió en la tabla de frenos. Atención que en este caso la escala va al revés, el 0 corresponde al exterior de la circunferencia y el 10 al interior. Lo hacemos así porque los frenos son lo contrario de la motivación. Lo pinto en rojo aquí. A ver, amor nos salió un 3, familia un 2, trabajo un 10, ocio un 7, dinero un 1, hijos un 7, amigos un 3 y físico un 10. Observa otra vez lo que te ha salido. En la tela de araña los frenos representan aquello que disminuye la motivación. Por ello, cuando en un ámbito tenemos muchos frenos, aunque tengamos mucha motivación, es difícil que podamos establecer un objetivo de mejora en él, porque nuestro cerebro nos va a hacer boicot, diciendo que ahí hay demasiadas dificultades. En el caso de María esto se ve muy bien en el ámbito físico, donde tiene muchas ganas de mejorar, un 9 en motivación, pero muchos frenos, un 10. En el ámbito amigos, que comentábamos antes, no hay demasiados frenos aunque tampoco mucha motivación. Un objetivo en este ámbito sería posible establecerlo, pero tendría muchas posibilidades de fracasar, a tener muy poca fuerza emocional para enfrentarlo. Para María, el ámbito más adecuado para plantearse un objetivo de mejora es en familia y, en segundo lugar, en dinero, puesto que en ambos hay mucha motivación y pocos frenos. Un último apunte importante a la hora de proponerse objetivos. Tened en cuenta que el plan de acción para obtener un objetivo no solo afecta a ese ámbito en solitario, sino a los demás, en mayor o menor medida. Antes de proponeros ese objetivo, reflexionad cómo puede afectar a vuestra futura rueda de la vida su consecución. Por ejemplo, conseguir ciertos objetivos en el ámbito dinero pueden afectar negativamente a los ámbitos amor o hijos, donde está ahora bien situada María, por ejemplo. Pensad en la tela como un todo y no solo como ámbitos de análisis perfectamente separados, porque nuestra vida es así, con todo entremezclado y todo afectando a todo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Así es como se puede utilizar esta herramienta tela de araña para que un cliente pueda elegir el ámbito donde proponerse un objetivo de mejora. Es una cosa sencilla de hacer, vale, exceptuando la parte matemática, y que ayuda mucho al cliente a reflexionar sobre su vida. Vaya desde aquí mi agradecimiento a María, por haber colaborado con Cosas de Coaching. Te enviaré una taza exclusiva como premio. Gracias de corazón, María. Bueno, pues María ya lo tiene casi todo hecho, pero ¿y tú? ¿Te animas a realizar el ejercicio de la tela de araña y a reflexionar sobre cómo percibes tu vida? ¿Quieres compartir el resultado con la comunidad de Cosas de Coaching? Comenta, comparte o pregunta lo que quieras en la sección de comentarios. Dale al like y suscríbete si te gusta Cosas de Coaching.